Buenas chelos de acá de Edmonton. Bienvenidos a un blog más. Aprovecho para saludarte. Espero que estés bien, espero que estés saludable. Te mando un abrazo. Gracias por todos los comentarios. Gracias por seguir acá. Bienvenidos al blog número 86. Vamos. Estamos tempranito. Pero no está tan oscuro, ¿viste? No, qué lindo que no está. Bueno, está nevando un poquitito. No, pues tío. Buenos días. Buenos días. días. Ahí ya. ¿Listo? Listo. Vamos. conseguimos hotel para nuestro aniversario le encontró brandy así que voy a mostrar el hotel por dentro el spa la pileta olímpica El otro día tiré unos números malísimos, lo que quise decir es que en Shell y en la ESO estaban en 106 centavos, entonces quiere decir más o menos un dólar 0.6 centavos el litro, y acá en Costco está ahora en 98. Entonces hay una diferencia de más o menos como unos 10 centavos por litro. Y si sí, la gente que me pregunta... Y para los que me están preguntando sobre el tema, cada vez que salgo a manejar, que salgo con la cámara, la pongo ahí, la cuelgo ahí. Y cada imagen del camino que ves es actualizada, es del mismo día. Nunca repito porque trato de que veas cómo está el día de hoy el tema de la nieve, de la carretera, por si pasa algo diferente. Entonces cada vez que salgo, que es la mayoría de los días a manejar, eh, llevo la cámara para que veas cómo está actualizado. Así que no, no repito ninguna de las veces que he manejado antes. Hoy me voy a sacar porque hace calorcito ya. qué Y una gran diferencia desde que llegué, me acuerdo cuando llegué, no quería estar acá, odiaba el frío, ya con el menos 5 ya no quería saber más nada. Ahora estamos a menos 16, una de las cosas que hago de estar afuera o salir, aparte para mantenerme ocupado, es para que también mi cuerpo se acostumbre un poquito más al frío cada día. Así es, si mi visita es cortita al supermercado, donde sea, y hace un poquito de frío, trato de dejar el auto encendido 10 eh, minutitos para que cuando entre, oh, te calentito. Por ejemplo, la que te decía ayer, en esta recién, esta bastante fuerte y paré de golpe y, de, y dije, uy, se va a resbalar. Por suerte no resbaló, porque gracias a que esta parte del piso no resbala, eh, pero sí pensé que me iba a resbalar y estaba como ag agarrado fuerte para maniobrar. A menos 15 hoy, pero viste que en el vídeo de ayer te había comentado que podíamos llegar a menos 30. A lo mejor, bueno, parece que cambiaron los planes y vamos a llegar lo más probable a menos 36. Menos 36, menos 36. Me parece que va a ser una sensación térmica de menos 48, casi 50. Voy a tratar de salir para que puedas ver. No va, a, no va a poder sentir lo que yo siento Pero bueno, voy a salir bastante abrigado Ahí sí hay que cuidarse cuando ya hace bastante frío Ahora te digo, estoy con un busito, la verdad Un busito, camperita abierta Estamos a menos 15 Y ya completamos la tercera semana de hacer videos de lunes a viernes es un poquito diferente, no te doy mucha información sobre Canadá, pero te trato de mostrar la ciudad y cosas más personales de nuestro día a día. Acá abajo déjame si quieres tus comentarios, de qué te está pareciendo, si te gusta, si no te gusta. Y también quería saber si el clima, como lo ves ahora al, al, comparado a los videos que grabé al principio, si te da un poquito de, de cosas de venir, si te cambia de parecer, si el clima puede afectar un poquito en tu parecer de venir a Canadá. Así que déjame eso en los comentarios, te agradezco mucho por seguir acá, ah, mi nombre es Chelo, soy de Rosario, Argentina, estoy acá en Edmonton, Canadá, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos. No quiero aprovechar este vlog porque mañana es un día muy especial, es el cumpleaños de mi mamá. Ella vive en Israel hace como 20 años ya La veo esporádicamente, pero bueno, ya hace año y medio que no la veo Pero bueno, hablamos bastante seguido, con cámara, Luca habla con ella, le manda saludos, ya le hacemos videos, estamos en contacto siempre Mi hermano y mi hermana viven allá en Israel con sus hijos, mi mamá se volvió a casar con un extraordinario hombre Que es un amor Así que bueno, aprovecho un ratito para este video para mandarle un beso enorme, la amo con toda mi alma me Imagino que ella está llorando en este momento Y con este pequeño homenaje Te quiero decir que te amo Te, te extraño mucho Y gracias por estar siempre en mi vida Feliz cumpleaños pasala bien Siempre a tu lado Ven.